Bueno, miren, vamos a continuar con el contenido del programa. Habíamos dicho desde el inicio que en el día de hoy tendríamos una interesante entrevista con Nicolás Hidalgo, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros el candidato a diputado Nicolás Hidalgo. Nicolás es un joven todavía joven, empresario sí. Franco Macorizano, que decidió en un momento dado no perder el tiempo y se hizo abogado, se hizo licenciado en Derecho de la Universidad Abierta para Adultos guapa eh, Y eso dice mucho de, un, de una persona que aspira a dirigir o, o ser un funcionario electo de la República Dominicana. Así es que eh, buenos días, Nicolás. Eh, nos alegramos que estés con nosotros. Esperamos que estés muy bien. Y nada, vamos a comenzar este conversatorio contigo. Muchas gracias. Buenos días, Amado. Buenos días, buenos días. Carolina, Francis. Bien. Para mí, que es un placer sentirme Igualmente. aquí en esta planta televisiva. Una familia, ícono sí. de San Francisco de Macorís. Estamos es. a los Vargas, que son una familia sumamente. Icono de aquí de San Francisco Macorís. También quiero que me permitan felicitar a los maestros. Muy El día de hoy es un día especial para ellos. Y vayan mis felicitaciones. Gracias, amados. Bien. Nicolás, tu principal propuesta de llegar a la, a la curul de diputados eh, a partir de, de las elecciones del próximo domingo. Mira, nosotros eh, realmente nos hemos involucrado en, esta, en este proyecto porque entendemos que los, los ciudadanos nos debemos a, a las ciudades, a los ciudadanos y ciudadanas que merecen que nosotros pues seguimos aportando a ellos y al país. Y en especial en estos momentos la provincia de Duarte. Mire, mi principal propuesta es de yo llegar a la Cámara de Diputados eh, instalar aquí una planta física llamada oficina Donde nosotros diputados de la provincia de Duarte podemos eh, recibir comunicaciones Recibir comisiones de las diferentes comunidades y sectores Porque si bien es cierto que el, el, los diputados vamos al Congreso a legislar Y a fiscalizar eh, las actuaciones de los gobiernos de turno pero también es cierto que vamos a representar nuestra ciudadanía. Y eh, mi jurisdicción es la provincia de Duarte y todos municipios y provincias eh, en sentido general. De manera que esa oficina pues, nos va a permitir a nosotros eh, durar los cuatro años en comunicación y eh, enfrentando situaciones que, hayan, eh, que sucedan en cada sector, y en cada ciudadano, porque un diputado puede, puede también eh, representar a sus ciudadanos a través de, de, de, de las cámaras de diputados resolviendo situaciones que le pasan muchas veces a los ciudadanos. Y por eso esa oficina pues nos vamos a, a, a involucrar en abrirla para que realmente los, los duartianos, la provincia de Duarte, se sienta representado. Porque Bien. cuando usted ve que usted recibe una comisión en una oficina que va a, a buscar soluciones, pues naturalmente ese ciudadano se siente representado por ese diputado. Bien, Nicolás, eh, hablar de investigación a nivel de universidades, sabemos que es muy mínima la que se hace en el país para investigaciones universitarias. ¿En qué consistiría eh, o cómo la gestionaría allá en la Cámara Legislativa? Mira, eh, la Cámara Legislativa eh, es representativa y por ende la educación debe eh, tener una parte eh, importante e eh, interesante en lo que es eh, la Cámara, eh, eh, la representación eh, de sus diputados. Por eso yo entiendo que la investigación en las, en las universidades puede ser correcta y nosotros lo que vamos a investigar es que a las universidades, por ejemplo, la de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, le lleguen eh, eh, recursos suficientes para que eh, tenga eh, eh, lo, lo, la posibilidad de invertir en investigaciones. Eh, por ejemplo, eh, si vamos a, a invertir en un laboratorio, eh, la, la universidad necesita un laboratorio eh, en lo que tiene que ver con el área de medicina pues naturalmente que para eso se necesita recursos. Y nosotros, a través de las cámaras, gestionaríamos recursos para que eh, la universidad reciba, eh, pues naturalmente, eh, la, lo necesario para que esas investigaciones sean eh, pues cubiertas y sean realizadas por eh, quienes tienen que hacerlo. Pero también hay otra situación, las universidades necesitan eh, ampliaciones por ejemplo, aquí la de aquí, ahora mismo eh, verbalmente tenemos una ampliación en los terrenos de las universidades, de la universidad de aquí. Entonces la UAS. Eh, De la UAS, claro. Entonces, naturalmente que necesitamos eh, una investigación para adquirir y preparar esos terrenos para que sean útiles a la universidad. Y naturalmente que necesita recursos para poder eh, hacer, eh, amplia, tu, ampliar claramente y ponerla adecuado para los. Para, la utilidad de los estudiantes okay. De esa universidad eh, Nicolás, dentro de Las propuestas que usted está Planteando, ¿verdad? de llegar a ser Diputado, hemos visto que Usted propone una revisión de la Ley 187-01 Sobre seguridad social, que está en boga ahora Ese tema está en boga sí. Específicamente, ¿qué usted propone modificar De esta ley? Mira, ¿Y por es, qué? Esa ley eh, debe ser modificada Debe ser revisada porque eh, cuando usted tiene una, una persona que eh, es, en su casa que depende de un sueldo eh, que le paga una, que recibe una eh, empleada doméstica, usted sabe que al final de esa empleada doméstica, eh, el Estado no le garantiza una pensión digna y no le garantiza eh, un sistema de salud digno para retirarla a su, a su hogar. De manera que esa ley tiene que ser revisada y modificada. En ese sentido también los servicios básicos de esas eh, esa trabajadoras domésticas pues no están cubiertos por el Estado. Por eso esa ley debe ser revisada y modificada. Por un, un puntito ahí, eh, Nicolás, también eh, un aspecto que he tratado acá, eh, sobre la cobertura en medicina. Tú tienes 8 mil pesos, pero si no lo consumes, lo pierdes. Entonces debería de ser acumulativo. Eso hay que cambiarlo. Ciertamente, ciertamente. Y otros tantos. Son y otros tantos que son los servicios básicos de un ciudadano que ya eh, a su terminación de su edad avanzada, pues naturalmente necesita el apoyo del Estado. No puede ir a sus hogares a depender de, de un hijo, de una bondad de los vecinos, porque ha trabajado, ha dado su, su vida eh, trabajando a la sociedad. Y entendemos que esa ley no les cubre lo suficiente. Hay que revisar. Hay Francia. que revisar. Sí, eh, Nicolás, usted propone una revisión también a la Ley 340 sobre compras y contrataciones, específicamente de qué trata su propuesta de revisión a la norma. Mira, esa ley debe ser revisada también. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Estado, a través de los funcionarios, pues hay debilidades. Esa ley debe ser eh, revisada porque la transparencia del Estado es lo que debe velar los funcionarios y los gobiernos de turno. Y cuando esa ley eh, de compras y contrataciones, pues naturalmente eh, la usan algunos eh, funcionarios X para aprovechar eh, y sacar beneficio eh, de, de esas ventas de compras y contrataciones que muchas veces va a licitar y naturalmente si tiene favorismo eh, político, si tiene una cuña en lo que es el Estado, pues naturalmente favorece a ese funcionario y eso no puede ser en este país. La ley debe ser revisada porque el Estado debe manejarse con transparencia y cuando hay licitaciones deben ser transparentes y declaradas como una eh, licitación justa y parcial, que no, sea, que no, re, no represente solamente a, a un grupo de empresarios que por estar eh, eh, en ese momento coyuntural, un amigo en el gobierno pueda naturalmente favorecido. Es decir, que por esas razones... Debe ser revisada esa ley 640. Tú has hablado, Nicolás, de convertir a la provincia de Duarte en una, un polo turístico. ¿Qué planes tiene eh, para, ese, para esa propuesta? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa puede hacer un legislador para que eso se haga realidad? Mira, Amado, y demás, nosotros, el pueblo franco macorizano, nosotros quisiéramos que la provincia de Duarte, pues, naturalmente, eh, sirva lo que, lo que, la belleza que tiene. Esa, ese polo turístico que yo abogo porque la provincia de Duarte eh, se convierta, es porque nosotros tenemos riquezas naturales. O sea, y, tú y te esa, estás refiriendo básicamente al tema ecoturismo. Ecoturismo. Exacto. Porque eh, nosotros para desarrollar nuestro pueblo en nuestra provincia, tenemos que eh, hacer que nuestros turistas vengan aquí y, y vean, conozcan la naturaleza nuestra de la provincia de Duarte. Entonces, nosotros entendemos que desarrollando en primer lugar la carretera Naranjo Río San Juan, vamos a dar a demostrar que vamos a conocer, a dar a conocer eh, nuestra riqueza natural que tenemos. Y esa farda de esa losma que se ven aquí en ese, esa carretera Río San Juan se convertiría entonces en un atractivo turístico para los visitantes que nos visitan de todos los países. Entonces eso colabora el desarrollo de nuestra provincia. Naturalmente que a, a, nosotros gestionando que se le dé continuidad a esa carretera eh, eh, de Naranjo Dulce Río San Juan y sus eh, colindantes, porque no solamente la carretera, sino que se adecúen los caminos vecinales y, la, y, las, y lo que enlaza la carretera para que el, el turismo pueda desplazarse libremente y conocer esa, esa belleza que nosotros tenemos, la naturaleza y también esas presas de boba, convertirla en lo que realmente es un pulmón para la, eh, la naturaleza de, nuestro, de nuestra provincia Duarte. Nicolás. Pro, procurar que se haga. Procurar que, que se haga, está en claro. un proyecto. Si está en un proyecto. Claro. Una de las preguntas que no puedo dejar pasar a, a quienes han venido acá. Es, sabemos que uno de los roles del legislador es la fiscalización. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinión te merece este tema? que tanto la cera, el, el uso de los recursos en el Estado? Mira, nosotros... Y ya lo demostramos aquí en San Francisco de Macorís. Tú sabes que yo fui funcionario del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Nosotros pensamos que la ciudad y los pueblos deben, deben ser desarrollados y organizados. Entonces nosotros, en ese sentido de fiscalización, queremos ir a la Cámara de, de, de Diputados para enseñarle a los demás diputados que con voluntad y política clara y transparente se puede organizar y transparentar un Estado y se puede administrar un Estado con transparencia aplicado y sometiendo proyectos de ley que vayan en la organización de las ciudades y del pueblo y la República Dominicana. Y estamos claros que nuestro candidato presidencial Luis Abinader va a trabajar ...para que eso se dé en la República Dominicana... ...que los espacios públicos... ...sean de todos... ...que la República Dominicana... ...naturalmente... ...hayan leyes... ...que se respeten... ...y que tengan régimen de consecuencia... A ...aquellos que las violen... ...a eso va Nicolás Hidalgo... ...a la Cámara de Diputados... Muy bien, ...Nicolás... ...hemos visto... Eh, ...su equipo de trabajo... ...hemos visto que está... Eh, ...conformado específicamente por jóvenes... ...que en caso particular lo conozco... Sí. ...por ejemplo... Sí. ...Videlqui Duarte... Brian Lee, José de la Cruz, Antonio Acevedo, Jerica Paredes, Penelo Fernández. ¿Confía usted en el trabajo de la juventud para un para una para una, un trabajo tan importante como es la campaña de un diputado? Mira, ciertamente que nosotros eh, en todo el recogido. Hay otra joven, ah, Binel, Binel, Binel, encargada sí, sí, de comunicación. Sí, sí, sí. Son todos jóvenes, muchachitos. Ustedes han mencionado unos jóvenes sumamente importantes, pero han dejado de mencionar un joven que también es, es familia de ustedes aquí en Telenor, que es Antonia Acevedo. Antonia sí, es una persona eh, sumamente. que es regidor famoso, de aquí de San Francisco. Es regidor. Y, y nosotros eh, realmente basamos nuestra candidatura en la juventud y en las, las oportunidades que debemos darle a la juventud. Por eso yo confío firmemente que la juventud es el futuro de nuestro país y colaboran con el desarrollo de nuestra nación. Por eso yo le doy las oportunidades siempre a la juventud en todo el, el ámbito que me desenvuelve en la vida cotidiana. Y hoy día que usted ve que nosotros como candidatos estamos en la, en la paleta pública muy bien posicionados eh, por eso, porque le hemos dado oportunidad a la juventud y la juventud es la que me ha impulsado ese desarrollo de proyecto político esas candidaturas a diputados Mira, Nicolás, tú habías mencionado varias ocasiones de fiscalizar fiscalizar uh -huh. pero lo que hemos visto en la República Dominicana que el Congreso que tenemos ha sido como una especie de sello para todo lo que manda el Poder Ejecutivo cuando la fisonomía del Estado Debe servir de peso y contrapeso, es decir, que no sea muy excesivo ni sea menos. ¿Usted sería un diputado al servicio de su presidente o haría las gestiones para enfrentar en algún momento posiciones distintas? Claro que sí, Francis. Nosotros, no porque el gobierno de turno quizás sea de nosotros, pero nosotros no podemos eh, aprobar leyes y resoluciones que vayan en contra de la, de la población, de la colectividad, para favorecer un gobierno de turno. Eso lo puede usted tener seguro, y todo el país, que nosotros, Nicolás Hidalgo, no levantará la mano para aprobar un proyecto de ley que venga de donde venga, que no sea beneficiar a la ciudadanía en sentido general. Por eso estamos claros a lo que vamos. Yo te voy a hacer la pregunta más importante de esta entrevista. Ajá. ¿Cómo votar por Nicolás? Explícale a la gente. Bueno, mire, es fácil <risa> votar por Nicolás. Mira, en la boleta... C, eh, la boleta D, usted va a votar en la casilla 2. Y usted va a votar, marcar fácil, la, es, es el cuadro número 1. Ahí está Nicolás Hidalgo. Es facilito. Solamente. Boletas boleta 2, 2. Casilla número 1. Casilla 1, ahí está, ahí está tú. Ahí, ahí está Nicolás Hidalgo. Ya lo escucharon, señores. Boleta 2. Eh. Casilla. Casilla ya tenemos uno. La, la, la gráfica de la noche tenemos la gráfica si pudiéramos eh, colocarla El para 5 de julio, que la gente lo pueda ver. Entrar, sí, eh, claro, vamos a votar la, la posición de la boleta. Bueno, ahí le está indicando, ¿no? que, cómo votar, cómo 7 eh... a 5. Exacto. Muy bien trabajado. Muy bien trabajado, ah, Ese video ese Videlqui, Duarte, felicidades a esa niña. Sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Es senador. Y ahí y ahí Nicolás, mírenlo ahí Usted está en el número uno, en casilla el número uno. Gracias a esa juventud la boleta dos. Sí, Gracias a esa juventud me dio la oportunidad de estar en la boleta si uno Si está en el número uno fue porque te fue más votado de las internas Pues claro que sí la y, fue, y fue gracias a esa juventud Y a los votantes que me, me favorecieron con el voto Qué bueno, Bien. qué bueno, bueno Felicidades Ya lo saben año. señores, a votar por Nicolás Hidalgo gracias. Mediante ese método que, acaba de, que acabamos de mostrar ahí Así es que Nicolás gracias por uh, Acompañarnos, gracias por la entrevista le deseamos muchísima suerte en estas elecciones eh, del próximo domingo Ha sido la entrevista con Nicolás Hidalgo Donde ha planteado cuáles han sido Cómo se desarrollarán las propuestas que ha hecho durante su campaña Gracias a Nicolás, gracias a ustedes por acompañarnos siempre En nuestro programa de mañana Nos vamos a la pausa, regresamos en breve No se vayan que todavía hay más contenido del programa de mañana